en esta ocasión vamos a explicar la interpolación de movimiento con guía de movimiento el ejemplo mariposa para eso es importante eh, recordar que que en clase habíamos hecho un ejemplo habíamos desmembrado las alas de la mariposa en photoshop y posteriormente eh, implementamos en una escena en flash el movimiento de un clip de película de la mariposa tomando como referencia eso vamos a hacer el mismo procedimiento nuevamente con el fin de recordarlo e implementarlo en el procedimiento que habíamos quedado con la clase. Para eso inicialmente eh, vamos a hacer el recorder y vámonos a Flash para eh, recordar qué fue lo que se hizo. En este momento nos encontramos en Flash y la propuesta es que eh, recordemos qué fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue eh, un una interpolación de movimiento con, con guía de movimiento y a su vez eh, insertamos un clip de película como pueden ustedes observar lo que hicimos en clase fue esto eh, desmembramos previamente la mariposa y posteriormente aplicamos en ella un clip de película y la pusimos a rodar para que se viera la simulación del movimiento de alas vamos a, a ejecutar la película control enter y observen ustedes que aparece el movimiento de la de la mariposa en la guía de movimiento. Es necesario tener en cuenta algo que ustedes definirán si es conveniente o no. ¿Qué es? Parado en el fotograma número 1 de la capa 1 de la mariposa, voy a propiedades y aparece una opción que se llama orientar según trazado. ¿Qué significa eso? Significa que si yo desactivo orientar según trazado, la mariposa se va a mover observen ustedes en el mismo sentido en que está su imagen no va a tener no se va a mover si existe una direccionalidad diferente en la, en la guía de movimiento o a ejecutar la película de, de esta escena para que observen ustedes lo que estoy tratando de dar a entender si ustedes observan siempre la mariposa Está observando o está mirando o sus antenas están direccionadas a la parte superior izquierda. Siempre esa posición eh, presenta, eh, se presenta en la guía de movimiento. La paniposa no, no mueve o no, se, no, no, no tiene otro tipo de, de posición dentro de la guía de movimiento. Pero si yo quiero que tenga una posición de acuerdo a la guía de movimiento. Entonces lo que yo hago es, es parármela en el fotograma número 1 y le digo orientación según trazado esa orientación según trazado lo que le estoy diciendo es de acuerdo al trazado de la guía de, de movimiento la mariposa también va a tener esa orientación observen ustedes voy a ejecutar otra vez la película y ya en este caso la, la, la mariposa empieza a tener un, un, un movimiento diferente al de movimiento de las alas y ya ustedes tomarán la decisión si la dejan así o lo dejan como anteriormente se los estaba mostrando. Bueno, vamos a, a cerrar la ejecución de la película, y nos vamos para Photoshop con el fin de, vamos a, a bajar de internet otra, o varias mariposas, y las desmembramos en Photoshop para incorporarlas en la escena de Flash. Inicialmente he entrado a internet y lo que he digitado es mariposas y me ha traído en la opción de imágenes de búsqueda y me ha traído un sinnúmero de imágenes de mariposas que me ha dado el lujo pues como ustedes pueden observar el colorido de la mariposa son muy hermosas a escoger el color que a ustedes les guste. Y he escogido muy rápidamente y de forma aleatoria he escogido tres o cuatro mariposas que, que en este momento voy a ir a, a Photoshop y estas son las mariposas que previamente yo había escogido vamos a coger la primera esta primera para que trabajemos con ella qué es lo que vamos a hacer pues vamos a hacer dos imágenes una imagen de la mariposa con las alas abiertas y otra imagen de la mariposa con las alas cerradas para que se observe o se haga la simulación del movimiento de las alas entonces en este caso lo que hago voy a extraer esta imagen voy a la a la varita mágica le doy clic en el blanco en el fondo blanco le digo selección e invertir para extraer la imagen como tal sencillamente le doy control X he extraído la imagen voy a archivo, le digo nuevo y en este archivo me aseguro de que el contenido del fondo sea transparente porque voy a grabar esa imagen con formato GIF ahora le digo ok, aquí lo tenemos este es el formato pego la imagen y ya tenemos una imagen en formato GIF ahora le digo, eh, voy a decirle que guardar como y busco por ejemplo en formato GIF este por favor, el que estoy moviendo aquí el mouse voy a decirle mariposa por ejemplo mariposa 41 voy a decirle 41 ahí lo tenemos en formato GIF listo, no modifico lo que me trae que, que es la paleta y las opciones le digo que ok y lo mismo que el, el, el orden de la fila le digo que normal ok y ya en este caso tengo la primera le tengo la, la, la primera mariposa en formato gip este lo puedo ya cerrar no tengo ningún inconveniente lo cierro y con este sigo voy a trabajar la segunda la segunda imagen ¿Qué hago con la segunda imagen? ¿Cómo, ¿Cómo modifico esta segunda imagen? Pues sencillamente lo que voy a hacer es, voy a edición, le digo transformación libre o control T, observen, ¿sí? y voy a empezar a reducir esta imagen. Voy a decirle, por ejemplo, eh, observen ustedes cómo la empiezo a reducir, Del mismo, pero voy a empezar a reducir sus alas, ¿no? Lo, el objetivo aquí es reducir sus alas, observen ahí. Voy a empezar a reducir sus alas, sus alas Por ejemplo hasta ahí Y de esa manera la voy a colocar en el centro Aproximadamente hago un cálculo de que su centro esté aquí Para que observe de que la mariposa está moviendo y está cerrando las alas Le doy Enter para aplicar dar su, su movimiento de alas Y esta, esta imagen la voy a salvar Guardar como, también en formato y le voy a decir que le voy a decir mariposa 42 este, pero en vez ya de 41 le voy a decir mariposa 42 le digo guardar, ok ok, y ya tengo las dos imágenes las dos imágenes de las mariposas la 41 y la 42 ya en este caso cierro este le digo que no y ya he diseñado las dos mariposas una con las alas abiertas y otra con las salas semicerradas con base en eso pues ahora sí puedo ir a Flats estando en Flats lo primero que hago es importar el escena, al escenario perdón importar a la biblioteca o al escenario las dos imágenes que he diseñado en Photoshop aquí las tenemos mire, mariposa 41 y mariposa 42 estas dos perdón, las tenemos y le digo abrir y ahí, ahí tenemos las dos imágenes las voy a borrar las borro porque sé que ellas también se han guardado en la biblioteca. Observen ustedes que aquí se han guardado esas dos imágenes en la biblioteca. Aquí está, 41 y la 42. Sí. Una vez que me he asegurado que las dos imágenes están, observen ustedes lo que vamos a empezar a hacer. Tal cual, el mismo procedimiento que hicimos con esto lo vamos a hacer con esta mariposa. Lo que pasa es que vamos a poner a rodar dos mariposas al mismo tiempo para que ustedes observen que ese, esa simulación la podemos hacer pero en esta ocasión vamos a tratar de hacer una mariposa eh, un tamaño grande y que termine casi en una dirección eh, rectilínea casi directa vaya terminando, se vaya perdiendo como en el espacio como se vaya perdiendo en el horizonte entonces eso, esa es otra, otra simulación que nosotros podemos hacer para este caso entonces lo primero que hago es eh, voy a insertar una capa inserto una nueva capa me paro en la guía de movimiento anterior inserto una nueva capa aquí está entonces ahora sí como voy a trabajar con varias capas es importante es importante que le empecemos a darle nombre a las capas entonces por ejemplo esta vamos a decirle mari mari 1 es la guía ojo le voy a decir guía de mari 1 o sea la guía de movimiento guía de movimiento digamos, la guía de movimiento de Mari 1 si ¿sí? observen ahí ahora esta esta va a ser perdón va, esta va a ser eh, la capa número 2 doy doble clic para activar el nombre y le doy a decir Mari Mari 2 que es donde voy a insertar tar, la segunda mariposa pero antes de hacerlo me aseguro que tanto la guía de movimiento de la mariposa 1 como la capa de la mariposa 1 estén, estén aseguradas. Además de eso, para no confundirme, para que no me distraiga, la ruta de la mariposa 1 también la voy a ocultar. Observe, Al ocultar me aparece completamente el escenario vacío y, me, y para mí pues, es, más, es mucho más fácil trabajarlo de esa manera. Ahora, ¿qué hago? Pues traigo... La mariposa 41, que es esta, observen, la traigo en a escena, ahí, parado en el fotograma número 1, recuerden ustedes que estoy trabajando en el fotograma número 1, ¿sí? Aquí, aquí estoy trabajando en el fotograma número 1, vuelvo, vuelvo para, me voy a empezar a devolver para que ustedes verifiquen, observen, parado en el fotograma número 1, traigo a mariposa 41 y la coloco ahí, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debo hacer con esta mariposa número, número 41? Lo primero que hago es de, debo de convertir a clic de película este símbolo. Por lo tanto, entonces doy clic derecho, convertir en símbolo. Y le digo, le digo, por ejemplo, clic de película. Mari. Mari 2. Porque este es mariposa número 2. Un clic de película de mariposa número 2. Y ya lo tengo aquí, aquí al lado derecho, inferior. En la biblioteca, clic de película de mariposa 2. Ahora, ¿qué hago con ella? Pues sencillamente doy doble clic para ejecutar el, el clic de película. ¿El clic de película en qué consiste? Pues vamos a hacer la simulación de la mariposa como si estuviera moviendo las alas. Entonces, en el en fotograma número 1 está, está la, la, la mariposa con las alas abiertas. Doy clic derecho. En el, en el fotograma número 1 y le digo interpolación de movimiento me voy al al fotograma número 7 doy F6 en el fotograma 7 donde di F6 voy a quitar la mariposa y voy a colocar la otra mariposa la mariposa 42 esta y la coloco aquí observen ahí está entonces observen ustedes, este es el movimiento este es el movimiento que vamos a tener de la mariposa ¿sí? ¿Ya? si ya si, si lo quiero ejecutar pues observen ustedes lo voy control control eh, control enter y observen ustedes observen ustedes que se estaría moviendo la mariposa sí la que en este momento estamos trabajando como clic de película listo una vez que he definido el clip de película, pues sencillamente me salgo del clip de película de mariposa 2, voy a escena 1, y ya tengo el clip de película. Ese clip de película vamos a hacerlo, vamos a traerlo por ejemplo por acá, ¿sí? Supóngase que la, la mariposa nos va a salir por acá, por la parte inferior derecha. Aquí la vamos a tener, en la parte inferior derecha, esa mariposa. Si quiere la hacemos un poco más grande. Observen ustedes, yo la puedo agrandar un poco, ahí es. ¿Sí? Y una vez que he definido en, la, en el fotograma número 1 de, eh, de la capa 2, o sea de la mariposa 2 Ahora inserto la guía de movimiento Al insertar la guía de movimiento en el, parado en el fotograma número 1 Hago la guía de movimiento, me voy la, al, al centro de la figura Y hago un trazo casi rectilíneo de la mariposa Ahí lo tenemos ahora qué hago pues sencillamente eh, antes antes de señalar el final que ya lo tenemos aquí en 50 me voy a la guía de movimiento la aseguro atención aseguro la guía de movimiento y ahora sí señalo los dos últimos fotogramos tanto de la de la capa como de la guía de movimiento los señalo en el, en el fotograma 50 y doy F6 al dar F6 ahora sí sencillamente vengo al fotograma número 1 ah perdón y estando en F6, ahora sí traslado la mariposa. Voy a reducirla de su tamaño para que ustedes observen ustedes el movimiento. Un poco pequeñita. Y la llevo a la última posición ahí. Listo. Ahora me voy a la primera posición, o sea, al fotograma número 1 de la capa. Y le digo que vamos a crear una interpolación de movimiento. Y en este caso pues vamos a mirar cómo se nos cómo funciona, observen ustedes ¿Sí? se va empequeñeciendo la imagen y ahí la tenemos ¿Sí? entonces eh, ahora sí ejecutemos la película a ver qué tal nos va sí, mientras que la película esta la, la segunda mariposa tiene una, una direccionalidad rectilínea como si fuera partiendo en el horizonte la otra hace unos movimientos casi eh, de primera dimensión, frontales, pero no retilíneos, o sea, no se, está como a la misma distancia de la vista del ser humano. Otra situación particular que podemos hacer es aplicar lo que les, al, al comienzo les expliqué. Voy a cerrar la película, me paro en la primera posición, en el fotograma número 1 de la segunda mariposa, abro propiedades aquí, y le digo orientar según trazado, entonces la mariposa tendría unos movimientos Observen ustedes que ya sería un poco más diferente y con esto quiero que se pueda entender la manera de cómo eh, hacer una interpolación de movimiento con guía de movimiento, diseñando las imágenes del Photoshop, haciendo una orientación según el trazado que yo quiero. Haciendo una simulación de una mariposa que se la encontramos muy cerca a la vista del ser humano y se va perdiendo en el horizonte. Entonces estos son algunos efectos que son interesantes aprenderlos y poderlos aplicar en clase. Espero que con esto se haya aprovechado, se aproveche este video. Nos vemos en una próxima.